y esta es el launch del launch Hoy nos tocó visitar la sala Mastercard Elite Lounge. Esta es la sala. Este lado es la recepción. Y tiene estas como periquitas colgantes, la barrita. Hay un área de juegos para niños, bastante interesante. Tiene Xbox. Tienen aquí algunas amenidades para los peques. Una tele para ponerle. Feliz. Acá tenemos baños sanitarios, wifi, aire acondicionado, eh, está muy bien la sala, la decoración está muy padre, la verdad es que sí, sí vale, vale la pena, lo único que sí está un poquito limitado, es este, eh, digamos los alimentos, prácticamente solo hay jugos, jugo de naranja más bien y jugo solo jugo de naranja café té y pues lo que sí vemos que hay una barra para para pedir este unos tragos coquetos también tiene unas salitas como para conferencias están interesantes las salitas si vas a tener una conferencia antes de subir a tu vuelo lo puedes tomar aquí está también un centro de, de internet un centro de business center que le llaman y pues básicamente esta es la sala. Puntos positivos: ah, la decoración, la ambientación, el clima, el aire acondicionado está bastante, bastante a gusto. El internet, los sillones, muy cómodas. Puntos positivos también: la sala de juntas, la sala de juegos de los niños. Y yo creo que su punto negativo pues es los alimentos. Porque tus pues bebidas pues es lo básico. Café, jugo de naranja, té. Eh, yo pedí un cappuccino sin problema. Y bebidas. Pero alimentos yo creo que ese es su punto negativo. Y encontramos que si sí hay este, alimentos. Pero este es adicional. Los alimentos que hay aquí es hamburguesa de res con queso. Por 120 pesos. una de fajitas. 120 pesos. Como sándwich. 120 pesos. Tostada de atún. 120 pesos. Y un menú de niños. Y de este lado. Es como un área todavía más VIP. Bueno. Continuamos. Aproveché que se abrió la puerta. Entonces. Pues ese hay más. Alimentos. Pero. No están incluidos, esa es con costo adicional. Y ya preguntamos. Esta sala que se llama War Elite, solo puedes acceder con la tarjeta War Elite, o lo que es la tarjeta Santander Select, que de hecho es la de aquí. Con la plateada, con esa no puedes acceder ahí. Pero no dice que es lo mismo, nada más es una sala un poquito más privada. Pero las amenidades, todo lo demás es lo mismo. No ¿Eh? Sí, es que puse la maleta. Ah, Gracias. Y este es el lounge. Vamos a agarrar un juguito del lounge. Y esta salita es la Lounge, está dentro de la Mastercard World Elite VIP y es una salita más exclu es exclusiva dentro de la exclusiva. Y aquí estamos, esto es para ciertas tarjetas, entonces, ¿Para, cuáles? para la Black de Santander, se llama Black Select y no sé qué otra, es cosa de Se sí, Lounge de Mastercard. Launch, es de Mastercard Entonces MasterCard, que si, tiene que ser. Sí, tiene que, exacto lo que dice Maris Son tarjetas Mastercard Las que incluyen estos tipo de, de salitas Y dentro de toda la sala VIP está esta área Launch, hay tarjetas Que incluyen también sí. Estas Frutita Una colchita, un juguito Y nuestros cafecitos Y bueno, esto es lo que hay en la salita En la salita este de Mastercard, War Elite, Launch Y esta es el launch de launch y descubrimos que también hay unas como crepitas o quesadillas, tiene forma de crepa, ahorita les digo. Mmm, si sí es como una crepa, crepa de queso, con su cremita. Mm, tiene hongos, le va a gustar la mares. Llegaron los capuchinitos Ahí adentro hasta está la otra sala Esta es La VIP de la VIP ¿Y Aquí la Con la nena comiendo su crepita De queso con champiñón la rica Y yo le voy a entrar Al capuchinito Y para poder disfrutar de esta sala, en el caso de nosotros, lo estamos haciendo con la Santander Select. Esta es la Select War Elite. Entonces, con esta tarjeta es con la que estamos eh, logrando acceder. Son uno de los beneficios que tiene esta tarjeta. Es importante que chequen sus tarjetas de crédito, porque a veces tienen ciertos beneficios que uno no sabía. De hecho, yo no, yo no sabía que me incluía esto. Entonces, pues la verdad es que pues vale la pena porque pues no es lo mismo, no es lo mismo estar esperando aquí una hora, hora y media que vamos a estar nosotros, esperando tu vuelo muy a gusto, que estar en las salas previas a subirte a tu vuelo, y en las salas de abordaje, entonces, pues sí, sí es una, sí es una dif diferencia considerable. Adiós.